La realidad en la que vivimos es el racismo y hay mucho racismo en cuanto al mundo del deporte y enfocando el mundo del atletismo eh, hay bastante racismo y por ejemplo yo he escuchado chistes o bueno chistes de mal gusto enfocados al racismo como pues claro los negros son muy buenos en atletismo porque en su país corren para comer o porque les persiguen los leones o cosas así.